Hola a todos y todas, mi nombre es Belén Mora, soy antropóloga, formo parte de la red de profesionales para transformar las violencias Nautilus. Hoy estamos compartiendo este espacio conjuntamente con la Universidad Plurinacional de la Patria Grande. En este seminario proponemos un enfoque particular, una pedagogía para transformar las violencias ancladas en prácticas de cuidado, dos conceptos que desarrollaremos y trabajaremos profundamente a lo largo de este seminario. Esto nos lleva a una primera pregunta, que es preguntarnos justamente de qué hablamos cuando hablamos de violencias. Y en este sentido, si nosotros ordenamos las distintas concepciones que tenemos, los distintos actores, con distintas trayectorias institucionales, respecto de aquello que consideramos violencias, podemos agrupar en dos grandes grupos, unos que vincula la violencia a un atributo, a una esencia, a un rasgo de la identidad. Y de esta perspectiva nos lleva a construir discursos tales como este chico es un violento frente a esta perspectiva veremos otras otras miradas que complejizan y amplían las concepciones de aquello que consideramos violencias y en estos enfoques que tienen que ver con una mirada relacional que involucra la mirada del otro respecto de lo mismo y también dan cuenta la configuración de esas violencias en contextos históricos, en condiciones históricas determinadas, en condiciones de desigualdad estructural, de vulnerabilidad de derechos. Y también dan cuenta respecto de las distintas moralidades que se ponen en juego cuando definimos aquellos que consideramos violencias. Ahora bien, estas últimas miradas suponen un enfoque donde la violencia está pensada como una construcción. ¿Y cómo es una construcción? que desarrollamos los distintos sujetos, actores sociales, es algo que también se puede transformar. Desde esta perspectiva, nosotros nos proponemos, conjuntamente con ustedes, a lo largo de estos ocho encuentros, pensar, eh, profundizar, discutir, problematizar, compartir, todos aquellos significados respecto de las violencias. Eh, las violencias que se expresan en la escuela, en el barrio, en la comunidad, en los espacios comunitarios que transitamos, en las instituciones, ¿no? Entendiendo el territorio en el cual desarrollamos nuestra práctica educativa, no desde un punto de vista geográfico, sino desde un punto de vista eh, existencial. ¿Qué queremos plantear con esto? Pensar el territorio como ese espacio donde actúan e interactúan las instituciones y los actores que muchas veces tienen distintas concepciones y representaciones de aquello que consideramos violencias. A veces la escuela tiene una, los, jóvenes, los distintos grupos de jóvenes tienen otras, otras instituciones tendrán las suyas, y los distintos eh, profesionales que nos hemos formado o sea, a partir de distintas trayectorias también hemos construido otras concepciones respecto a aquello que consideramos violento. En este sentido, nos parece interesante poder construir este espacio de intercambio de experiencias y concepciones a fin de poder pensar en conjunto nuevos abordajes creativos eh, e integrales para intervenir en esta compleja problemática. En este sentido, los invitamos a compartir los distintos sentidos de, de aquello que consideramos violencias y después a pensar distintas estrategias de intervención desde un abordaje, un enfoque integral que dé cuenta que estas intervenciones tienen que ser pensadas entre todos, tienen que ser pensadas desde distintos espacios multiagenciales y multisectoriales que en, a partir de los cuales podamos construir una red y podamos construir estrategias para construir nuevos futuros. Eh, bienvenidos entonces y los esperamos en, en los distintos foros. Eh, los vamos a provocar un poco, eh, pero con la intención de poder construir eh, nuevos saberes que nos nutran eh, y nos enriquezcan eh, nuestras prácticas educativas. Eh, muchas gracias, sean bienvenidos y hasta pronto.